Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarper y Sonrisitas Parody Y en este video vamos a, a reaccionar a un video de Fail Army que me pasó un seguidor por Instagram Que bueno, sí, tienen mi Instagram abajo en la descripción o en la pantalla Les va a aparecer también para, para que me sigan, vayan a seguirme Y nada, me pidió que reaccione a este video que vamos a ver ahora Así que nada, los dejo con el video y espero que les guste ¡No! <risa> no, concha de la lora Me achuché Me re asusté al principio con el, la intro ¡No! ¡Pobre tipo, boludo! ¡Uy! ¡Uy! Se rompe esa se le habrá salido dos dientes, por lo menos. Bueno. Le vienen a usurpar la casa. Y el chabón no sé dónde está. Uy. Ay. El tipo de adentro... Del camión. Espero que esté bien. Tenía que pasar. Uy, ¡No! ¡Pobre viejo! Era un viejo, boludo. Era un viejo. ¡Pobre viejo! ¡Ay, lo mató! Le rompió toda la, la columna. ¡Ay! No, no, no, no. ¿Por qué se meten, boludo? Es un peligro eso. Güey. No, no, no, no, no! ¡Es un hijo de mil, puta! ¿Para qué se arriesgue? para qué necesidad de hacerse el piola y... El... ¡No, no! Pobre tipo es un boludo también ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Está en pedo el chabón Está medio en pedo igual ¿eh? Creo Puede que sí ¡No, no! ¡Ah! ¿Se golpeó? No pues al... mortal para atrás. Uy. Se me movió la cama al mismo tiempo que vi el choque. ¡Bum! Tenía cara igual. Al menos me cayó en la cabeza. Qué así, qué así, qué así. No, no, no, no, no. no, no. ¡Ay, qué pajero! No, no, no, no, no, no, se rompió la jeta, no, no. Ese golpe se rompió en la nariz. No, boludo. No, no, no, no, no, no. Que se caigan al agua, por lo menos. No, no, no. ¡Ah! Frío. No. ¿Dónde se fue? Uh. Dale. That's actually a good point. <risa> no, no, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Dios. No. Y guacho. No. Ah, cayó, no, no. No se entendió mucho ese. ¡No! Me ha pegado ese palo? Ah. ¡No! Ah, la... en la trompa. Le pegó en la trompa, justo. No, que no rompa nada, por favor Uy, pobrecito Ah, le pega al televisor ¿Le pega al televisor? No, FZ Le pega al televisor igual Uy, se está bueno Estuvo bueno igual No, este se cae de la mierda, ya lo sabemos Ya se sabía No, no Una mala suerte hay que tener para que te pase eso uh. ¿Qué le pasó? Se resbaló ¿Se resbaló? Nada más No ¿Qué onda? ¡No! ¡Está sonámbulo, boludo! ¡Está sonámbulo! ¡Ay, Dios! Estaba peleando con el demonio en sus sueños ¡No! No, no, no, ¿qué va a hacer acá? ¿Rompe el televisor? No, wey ¡Qué bestia! ¡No! ¡No! Pobrecito. ¿Por qué? No. Ah. No puede salir. Ah, la con. Había otros así también. No podía salir. No. No hay. No. Siete años de mala suerte. No hijo de mil puntos Sí sino mierda. ¿Qué? Bueno. Ay, qué mala suerte por Dios. No no no no no por favor que no se no. Se va a romper el pie, ah, no. Uh, pobrecito. Se lleva a que se iba a, a aplastar el pie. Dale. Se desmayó, pobrecito. Ah, oh, qué lindo el perrito. Una arañita. Se quiere comer una araña, por Dios. Ah, era un, una chinche, ¿no es una araña? Ah. Cualquiera flasheaba que iba a usar el skate. Se lo sacó la policía. Yo flasheé que estaba hecho a propósito. ¡Eh! Uh, Mató un tipo Ay, No, no, no, no, no, no, no, no, horrible, no, no No, no ah, El manubrio entre las, entre las piernas Ay, no, no, no. Se va a caer, pobre gatito, por favor, y te cagas de risa y de Pobre gatito, por favor ¿Qué vas a hacer? ¡No! Anda para el arreglo del techo. Uh, estaba lloviendo, boludo, dice... Bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado, no se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir este video con su familia, con sus amigos o con quien quieran, suscríbanse si son nuevos en el canal y háganse miembros también, que la membresía es muy accesible y tiene beneficios muy, muy piolas, muy interesantes, muy buenos, de vera. Así que nada, en las tarjetas del video ya saben que tienen más videos eh, del canal, si son nuevos y si quieren ver más del contenido de, de, este, de este canal. Y también se si van a comentar el video, si ven que los comentarios están desactivados, eh, vayan al, a la pestaña comunidad a comentarlo en la publicación donde tengo el link a este video, para los que no lo vieron que lo vean. Y nada, nos vemos hasta la próxima, los quiero mucho, cuídense, bye.